Si usted le duele la rodilla desde hace tiempo y no ha mejorado con los tratamientos farmacológicos que le, que le han recomendado, puede que tenga una alteración por sobrecarga, que es aquella en la que existe una disfunción entre la activación de la musculatura de sus piernas y, el, y, le, y las tareas habituales que, que realiza. Si usted le duele su rodilla al levantarse por la mañana temprano, al levantarse de, del, del sofá, al subir escalera y sobre todo al bajar escalera, puede que tenga una alteración de este, de este tipo. Muchos pacientes que vienen a nuestras consultas nos comentan que ellos tienen una patología reumática. Nosotros les respondemos que con esa misma patología reumática hay personas que han corrido mal. Entonces, depende, digamos, de la patología y de la situación funcional en la que se encuentra la persona. Si una persona está incapacitada para hacer las tareas habituales, su estado de ánimo baja y su dolor se intensifica. Somos lo que hacemos y en este caso la persona se ve muy incapacitada. Desde Medispor, eh, la, el tratamiento para este tipo de alteración por sobrecarga pasa por la receta activa que es el medio por el cual nosotros eh, transformamos a la persona, al paciente pasivo débil, en una persona activa que fomenta su nivel de salud. Primeramente lo que hacemos es aplicar eh, medidas que son efectivas, que tienen efectividad comprobada y hemos desarrollado también unos programas de activación de los músculos de, los músculos de, la, de las piernas para que la persona se pueda ir adaptando a esa mejoría de la capacidad de funcionar. Todo este tipo de, de programas eh, tienen que ser de ejercicios, tienen que ser repetidos a diario por la persona, porque si la persona no participa de forma activa, el resultado no es el adecuado. Para facilitar la, la repetición de estos, de estos ejercicios, nosotros hemos diseñado dos programas que llamamos de salud, que las realizamos en el magnífico campo de, de actividad física que tenemos muy cerca, que es el Parque de, de María Luisa, que es un programa de marcha nórdica y un programa de entrenamiento personal. En el programa de marcha nórdica lo que intentamos es reducir la sobrecarga sobre las rodillas con, con los bastones y en el programa de entrenamiento personal lo que realizamos es una actividad espe específica más personalizada para, para, para cada caso. En cualquier, en cualquier caso la, las medidas que realizamos de, de tratamiento Deben, deben ser utilizadas por el, por el paciente como un aprendizaje para poder repetirlas de, de por vida. Y siempre es interesante que la persona salga de, de Medisport con una preparación física adecuada para que pueda realizar aquella actividad física que más, que más le guste, que es lo, con la que va a disfrutar. Pero siempre con la situación de buena salud, de no tener dolor y de tener un buen nivel de capacidad de funcionamiento.